Bueno, lo fácil y lo difícil. Aquí hace cinco años una tormenta destrozó esto y como todo en Alicante así lo dejaron. Esto se supone que es una zona natural, es un desastre y nosotros tenemos que amoldarnos a eso. Me falta una cuerda y tengo eso ahí y esto. Y nos tenemos que meter en un lugar que claro, me voy a tener que mandar ahí, pero no tengo profundidad, además estamos descalzos. Todo corta, todo pincha, todo te y después tenemos que salir a un canal, y del canal ir a donde encontré las balas hace dos años, que es enfrente del último contenedor que se ve ahí, y hacer todo eso y peinar toda la base. Así que nada, vamos a ver si vemos alguna criatura, mantarraya, pulpos o lo que sea para tu dronáutica y después a ver cómo salimos. Mi idea es hacer casi un kilómetro, tengo que llevar el bolso y tengo que llevarlo a él a caballito, y salir un kilómetro en una media playa de piedra que hay para ahí. ¿Ok? Connor, para tu dron. Connor. Náutica. Eh, cualquiera. Tu hermana. Connor, soy un pelotudo, no te va a seguir nadie diciendo Connor. Tu hermana me va a seguir, con eso me alcanza. Eh, voy a tener que nadar para ponerme las aletas y lo demás adentro, ¿vale? Voy. Una ola. ¡Ay! Yeah. Wow, perfecto. Mm -hmm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah, I don't know what to do. I don't know what I don't know what to do. I don't know what Это первый раз, если вы работаете, это El trapito, el caballito ¿Qué tiene ahí adentro de la sala? tiene es Hola ¿Qué es eso? Cuidado Hola A ver como nada aquí Aquí lo tiene complicado en realidad Yo se me estaba pegando la mano ¿Tiene como una cría? Este bicho es más raro, se me está pegando. No o sé, sea, el otro también tenía la barriguita. ¿Sabes? Uh -huh. A ver, que cuando nave, a ver si me gusta. Ah, yo creo que son crías que tengo. Porque Hola. El, otro, el otro también tenía. Porque se ha rogado en un segundo. y pues necesita agua, por eso te digo que no lo saques del agua. Ah, se me está pegando. Cuidado, cuidado, se mierda en las piedras, hay que soltarlo, para que nada, Ay, ¿no? es cuando venía otro que... Es que no tiene que venir para acá, por acá, claro, con toda esta agua, a ver un lugar, ahí. está. Cuidado. Cuidado, este teléfono no es acuático, se si me caiga el agua me quedé sin teléfono. Cuidado con ese pozo, Tomás. Mira cómo, cómo quiere ir al agua, ahí te suelto. Ah, ¿Estás? A nadar, Dale. Dale. Nada, nada, nada. Ahí vamos. Nada, nada, por allá. Vete. Dejo de las piedras, dale. No puedo marcar. Ahí va. Ahí engancho. Adiós. El trapito de Aguas tiene ida. El trapito se fue. el cabellito se que tiene agua. Si no me voy a tener que tirar el agua, yo no me lo más lejos, pero ahí creo que va a andar bien.